Lo más grande es cuando tú pierdes la vergüenza como ser humano. Ay, yo pienso que el que no tiene vergüenza debiera morirse. Ay, ¿eh? Vocero, diputado del PLD, califica de perversidad que el Ministerio Público mencione a Danilo Medina Sánchez en, el, en expediente antipulpo. Este caballero, Gustavo Sánchez, consideró como una perversidad que se haga mención del ex presidente Danilo Medina en acciones ventiladas entre tribunales. Sánchez, también miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana, rechazó que se quiera insinuar mediáticamente que el ex presidente Danilo Medina es el responsable de la acción individual de cada miembro de su familia o funcionarios que formaron parte de su gobierno, Sánchez precisó que él, le corresponde a los tribunales de la República Dominicana determinar la responsabilidad individual de cada imputado. Dijo también que tanto la directora general de persecución del Ministerio Público, esa es Jenny Berenice Reynoso, y el titular del PEPCA, Wilson Camacho, han querido hacer valer el poder sobre la base de identificar a personas vinculadas al PLD en supuestos actos de corrupción. Sánchez manifestó que se han destituido unos 15 funcionarios por supuestos actos de corrupción y que, sin embargo, el Ministerio Público no ha hecho ninguna imputación y reiteró que en estos momentos existe una condena mediática contra los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Señores, entonces, ¿a quién es? ¿Qué hay que culpar? ¿A quién? Es la pregunta. No, no, no. Esto fuera, fuera de partido y fuera de todo, enge. Pero tú tienes una empresa que es de la familia musical. Haces entrevistas, promociona marketing, manejador, todo, ¿verdad? Sí. Tú eres la cabeza de eso. Entonces tú pones un camarógrafo que trabaje para ti. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, que trabaje para ti, Angie. Y el camarógrafo vía a la empresa con robos y te lucrándose inmediatamente. Él está manejando tu dinero y tú lo ves que compra un motor nuevo y que tú lo ves que compra un carro, y que tú lo ves que anda en una jipeta, ¿qué tú le vas a preguntar? ¿De dónde que lo estás sacando? <ríe> Entonces, este sinvergüenza, igual que Danilo, Ay. rastrero, igual que Danilo, lo que tiene que estar preso es investigarlo también a él. Ay. Porque no se puede defender lo indefendible. Yo conozco personas que son PLDistas y no van con esta corrupción. Tengo amigos que son del PLD y no están de acuerdo con lo que se está viendo. Y están claros. Pero no venga usted porque usted se ha lucrado de la mano de Danilo Medina, que yo sé que le agradece mucho porque imagínate tú. ¿No te va a agradecer tú a, a, a Telenor? Aquí te hacen rico. Un tatuaje. Es un tatuaje que viene y en la frente, Telenor. No, no, DJ Navi tiene tatuaje a los focos. Ah, porque es una leso. Una, una leso, ya tú sabes. ¿Eh? Entonces, este caballero, que es un ridículo que ocupa los titulares de este país. Porque me, ahora está otra hermana involucrada, otra hermana. Sí, en Estados Unidos, el perro tuviera preso. Está <risa> más para buscarle... Hasta los lo, lo vecinos de lado. Todo Quiero el mundo investigar. investigado, cuñado, otra hermana, ahora está vinculada a otra. Otra hermana, oye. Entonces, usted que se queja de que el país está malo, que a usted le gusta que le den, vea por qué es que no se le puede dar, que usted ve que el país está malo, si esta gente se lo comieron vivo. Se comía en el país, un esqueleto dejaron. Se lucraron una familia, la familia de Danilo Medina entera. Rico. Hasta el novio de la sobrina. El que cayó ahí, sea como sea, hasta el de los seguridad son billonarios. Billonario. Pero tú no, tú no ves que, sí. que estaba preso en mano de, de Medina, Alessi. Creaba una institución para, para cada estafa, una institución. Y creó más de dos. Oye. Más de 12 creó ese señor, Alexi Medina, para lucrarse de gobierno y nadie le preguntaba por qué, ¿de quién era el hermano? De Danilo. ¿Eh? ¿De quién era hermano ese señor? Yo quiero que alguien con la mente fría, fuera de partidos, me llame y me dé su opinión sobre este caballero. 809-725-0505. Opine usted, no me haga que yo me caiga muerto aquí en, en <risa> este programa. Porque esas son cosas que dan pique, claro. 809-725-0505, usted puede opinar del tema con nosotros, este sinvergüenza, este Gustavo Sánchez. Que aquí, <risa> Ay, Gustavo en, en, Sánchez. En este país todo se ve. No, no, mira, realmente en el tiempo del gobierno, cuando Nuria lo decía, que sacaba los litados, fulano gana tanto, uh, tú sabes que ella ella, ella hacía su vaina, bueno, pero nada, casi no, nadie le pone asunto. Pero mira ahora cómo van cayendo. Señores, porque oye, tres hermanos. ¿Verdad, Villalona? Sí, y, yo, y, y, y es grande esa familia de los Medina. Eh, porque si hay otra hermana, oye, ya. ¿Cuánto Son cuatro ya. En Lucía, Alexi, la otra hermana. Que creaban. Oye, por ejemplo. No, y los sobrinos, tú sabes. Por ejemplo, oye. el gobierno solicitaba mascota. Ellos hacían una empresa. Fulano Macota. Roberto Macota. Roberto Macota. Vamos a ver, ¿sí? 10 millones a Roberto Macota. Y él venía y compraba las macotas de la misma. <risa> y se quedaba con los 10 millones. Y se quedaba con los 10 millones. Ponían un, un, un, el marido de la cuñada o el marido de la sobrina. Venga, que usted viene aquí. Usted pone una empresa de plástico. <risa> yo no soy platiquero. No. venga. Póngase ahí todos los plásticos que usen en el palacio. Es a usted. ¿Cuántos son? 20 millones. Coja 5 de esos y déjame los 15. Usted, ¿el nombre que están usando, nada ¿Tú no ves que hay gente en el aire? No, hay gente que está presa en el aire, para que tú tengas una idea, que no sabe lo que hicieron con su nombre y su número de cédula. Ah, tú te estás riendo. No, pero me estoy riendo, porque realmente hay gente que se dejaron coger el nombre. No, pero que te están dando dos millones. Y hoy en día están, tan, tan, pero ¿y cómo así? Pero dos millones te están dando, tú vas a preguntar. Dos millones, ponga esas empresas, busca un local y píntelo. Y ponga esa empresa de pintura, toda la escuela, usted la va a pintar. ¿Girón habló carito Ahí. Pero, señor, yo fui al allanamiento de Girón, a transmitir en vivo, ahí en, en Villarriba. Y la pastora tenía un cabaret. ¿Cómo? Que eso está ahí en el en vivo, en la de Pueblo. Un cabaret, una discoteca. ¿Hay a nombre de ella? Hay nombre de ella. De y la pastora. pastora. ¿Y Predica el, con el ejemplo ella, ¿Eh? pero tiene un caballo. Vale. Entonces, y eso que. que Todavía hay gente que, que, va, que lo que va a caer preso no es nada. No es nada. Tú sabes, Cuba, que yo quiero que caiga preso. El azaroso de, de, de Salcedo. <risa> no, es un desgraciado ese. Ey, ey, ey la palabra, la palabra. Es ¿Eh? eh. malo ese. No, no, ese es malo. El de Saicedo. ¿Cuál es? ¿Cómo que es? El, el, el, el Bauta. Bauta. ¿Cómo? Ese es malo ese. <risa> ¿Eh? Ay, ay, ay. Ah, pero eh, que eh, se, eh, se, se fue eh, para la fecha, fecha de impuestos Ah, Ah, no, pues <risa> ya lo, lo pedimos. ¿no? Va, va a quedar Ese pues si hombre en la, en la vaina de Ramfi le, le, le hizo tumbó una vaina ya a terror. No. no, porque yo estaba en su poder. Entonces lo que me explico <risa> es que usted, este gobierno tan bebé, este gobierno está con la leche en la boca, como dice. Mm. Un bebé, y mira lo que está haciendo, descubriendo, porque si hubiese sido otro, porque usted cree que Leonel no cae preso. Porque está en la fuerza de Poloniba, usted tampoco va a caer. No, no, no, espérate. Mm, espérate. No, no, no, no, espérate. ¿Usted sabe por qué no cayó preso Lionel? Ni los secuaces de Lionel, ni la gente de Lionel, y además un partido fuertísimo. Sí, tienen un partido. ¿Sabe un por fuerte. qué? Porque Danilo no lo, sometió. no lo sometió. Danilo no hizo caso. No, y se puso a hacer su gobierno porque estaba, estaba, una, en el, estaba una mafia. Cuando eso. Una mafia, entonces Lionel Leonel ya usted no lo puede... ¿Qué tiempo tiene que Lionel salió de poder? No, y que Leonel está... está, está aunque Lionel está en ese partido, está detrás de muchas cosas en, en, en esos partidos. Mm. Y, el, y el partido también del PRSC que también sabemos que es una mafia ese partido. Mire usted, cuando un seguridad que es que se lo asigna a usted es rico. Y el PRD, el, el, ¿Sí? el PRD también pasó a esa mafia. El PRD. Ese otro, el Caremontro. ¿Cómo que se llama? Miguel Vargas. Miguel Vargas. Tienen que investigar a Miguel Vargas, señores. Hay que investigar a Miguel Vargas. También se cara de, de. Ay, Dios mío. Es raro, tío. Este país, suerte ustedes y nosotros que estamos respirando, que esta gente no empeñan el aire, el, el, aire. el, el oxígeno. <risa> Quedan para eso porque esta gente. Eh, hasta conchero cogieron ellos. Venga usted que le a poner una compañía allí. De motor, y usted me da tanto. Y usted me da tanto, va a poner mi motor importado, sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. Y coge ese millón adelante un infeliz. No lo va a coger millón. Volado. Claro. Entonces, cuando usted... ¿Cuál es la cámara mía que usted siempre quiere hacer? Que, que, eh? Porque qué esa cámara estaba bien ahí? El funcionario es un Miren, millonario. Es un millonario. <risa> cuando usted vaya a criticar este gobierno de Luis Abinader Usted tiene que ver el tiempo que, que, que pasan esta gente robándose todo, robándose los préstamos que usted califica, que están cogiendo préstamos, y si no hay, ¿qué usted quiere que hagan? Si se los roban todo. Un esqueleto dejan este país. Suerte que dejan agua. Que no se la llevan también, Esos ladrones del PLD no que si explotaban la loma Miranda también sí, iban a joder era, agua, otro, era eso, otra sí, si se metían por ahí y también y metía ahí iban, iban a joder lo que era, lo que era el agua porque de ahí es que salen los los, eh, el, el Señores, señor, los pa, ríos de por pa, aquí, pa, aquí sí.